que la funciones para estimar modelos de eficiencia y productividad, ¿vale? Se utiliza con el MATLAB, el entorno de computación numérica, es, eh, esta toolbox es gratis de usar y de código libre. Cualquiera puede descargarse la toolbox, usarla y ver el código para ver cómo funciona. ¿Vale? El código fuente está disponible en un repositorio de, de GitHub para que cualquiera pueda clonarlo y hacer, pues, pas. Entonces, primero... Ahora, a continuación, ¿qué es MATLAB? MATLAB es el nombre de un software que viene de Matrix Laboratory ¿vale? Es un software que se desarrolló inicialmente para computación numérica, cálculo numérico ¿vale? Su creador fue el profesor Cliff Moller, de la empresa Mathworks Inc. Entonces, MATLAB eh, se utiliza frecuentemente en ingeniería y matemáticas, pero también es, es muy usado y es muy potente para estadística, investigación operativa, economía y otras muchas disciplinas entonces, Antes de empezar con el DEA, primero hay que ver qué es el análisis de frontera cuando tú quieres calcular tu eficiencia tienes que compararte con algo y con lo que te comparas es con la frontera entonces para estimar esta frontera existen diferentes enfoques los hay paramétricos y no paramétricos y deterministas y estocásticos ¿vale? los más Famosos, los que más se han desarrollado, es el enfoque paramétrico-estocástico, que sería el correspondiente a los análisis de fronteras estocásticas, y el enfoque no paramétrico-distribilista, que es el análisis envolvente de datos, Data Environment Analysis, DEA, que es sobre el que trata esta Toolbox. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta Toolbox? Vale, con esta Toolbox se puede hacer es estimar los modelos básicos de DEA, los modelos radiales de input y outputs los modelos de función de distancia direccional, los modelos aditivos ponderados, modelos de supereficiencia y todos estos con rendimientos a escala constantes y variables. También podemos calcular cambios en la productividad mediante los denominados índices de Malkins. ¿Vale? También nos permite calcular modelos de eficiencia locativa, esa eficiencia en costes, eficiencia en ingresos o eficiencia en beneficios. ¿Vale? También podemos incluir modelos de a con bienes no deseables, outputs no deseables, y también realizar análisis estadístico mediante técnicas de bootcapping. Entonces, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia la podemos definir como utilizar los menos inputs posibles para producir los máximos outputs posibles. Hay varios conceptos de eficiencia. Una de las más comunes es la eficiencia de Farrell, que en su versión input sería que una empresa es eficiente si no puede realizar una disminución proporcional de todos sus inputs para producir la misma cantidad de outputs. Otro concepto de eficiencia es la eficiencia de Pareto-Kuppsman, que es que no es posible realizar, realizar esta disminución proporcional de inputs y a su vez tampoco se puede realizar ninguna disminución individual de alguno de los inputs y tampoco ningún aumento individual de alguno de los outputs. Entonces, los modelos de A básicos tienen dos orientaciones, orientación input y orientación output. Pues aquí tenemos un ejemplo de la empresa A y la frontera tenemos en color azul. Pues La empresa A sería una empresa ineficiente, ya que no está en la frontera. Pues una orientación input sería producir los inputs para que la empresa se situase en la frontera. Mantener el mismo nivel de output. Y Por el contrario, la orientación output sería, dado este nivel de inputs, aumentar sus outputs, para que la empresa se situase en la frontera Entonces, el modelo DEA resuelve en su primera etapa, minimiza este valor cita es decir, cuánto se pueden disminuir los inputs proporcionalmente para, dado la, el, la frontera tecnológica, poder poderme situarme en ella Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos otra, otra empresa, que es la empresa B, también es ineficiente tanto en su mutación input como output pero si esta empresa la llevamos a la frontera vale, estaríamos aquí o aquí si nos fijamos en la input hemos reducido los inputs y estamos produciendo esta cantidad de outputs pero todavía, dados estos inputs, la frontera nos dice que podríamos producir más esta diferencia que señala en verde es lo que en DEA se conoce con el término de slack entonces, si aplicamos la reducción de la primera etapa, la radial más el slack estaremos alcanzando la eficiencia de Pareto-Kussmann. Y esto se resuelve en la segunda etapa del modelo DEA, que es, dada la eficiencia radial que podemos obtener, calcular si, es, si estos slacks existen y cuál es su cuantía. Otro enfoque más moderno es el de la función de distancia direccional, que es que en vez de hacer una orientación input, una orientación output, lo que hacemos es proyectarnos hacia la frontera en la dirección que queramos. Puede ser una mezcla de inputs y outputs o, hay, o utilizar la media de todas las empresas, hay muchas eh, direcciones que podemos tomar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estos cálculos y cómo utilizar esta herramienta de IDEA toolbox. Lo primero de todo, ¿vale? Descargarla del repositorio de Github y añadirla al setpad de MATLAB para que MATLAB la encuentre y se pueda utilizar. Vale, todas estas funciones están programadas como funciones estándar de MATLAB cuyos valores inputs son eh, vectores y matrices de MATLAB estándar con nuestros datos X de input y Y de output, ¿vale? Las propiedades de cómo, qué modelo queremos estimar se especificarán utilizando eh, los pares nombre-valor de MATLAB y estas funciones que devuelven, estas funciones devuelven una estructura de MATLAB con los diferentes valores de las eficiencias calculadas y a su vez los parámetros que hemos utilizado para estimar el modelo. Y asimismo, este paquete incluye funciones para mostrar los resultados en la ventana de MATLAB. Entonces, todas las funciones de esta toolbox están documentadas, se puede utilizar el comando help, el help de MATLAB para obtener información sobre cómo funciona la función, y asimismo, tenemos publicado un documento de trabajo en el que se explica todos los modelos que incluye y cómo utilizarlos con esta toolbox. Entonces, lo primero de todo, la función más básica es la función DEA que estima el modelo DEA, ya sea orientación input, orientación output, o orientación función de distancia direccional podemos configurar los rendimientos a escala, ya sea constantes o variables y para el modelo direccional qué direcciones, tanto para inputs como para outputs, queremos tomar vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a MATLAB pues nos vamos aquí a MATLAB y lo primero de todo, lo que voy a hacer es cargar unos datos. ¿Vale? Eh, voy a para estos primeros ejemplos voy a utilizar los datos del libro de Fred Noble y Smith, los, los famoso libro amarillo. Entonces lo primero que voy a hacer es estimar el modelo de A de input. ¿Vale? Llamo a la función de y le digo, ¿cuáles son mis inputs? ¿Vale? Tengo aquí X, que son los inputs, tenemos dos inputs para 11 DMUs y son los outputs tenemos un output para las 11MU, entonces voy a llamar a la función a con x son mis inputs y son mis outputs, ¿qué orientación quiero? io, input oriented entonces llamo a esta función la me calcula la eficiencia y me devuelve la estructura io si escribo aquí io vale, me devuelve todos los, los fields que tiene esta estructura. Como aquí vienen muchos datos, esto lo podemos mostrar en pantalla de una forma bonita. Como utilizando la función auxiliar de ADISP, llamo de ADISP y le paso el resultado del modelo de que he estimado. Llamo a esta función y ya me muestra aquí el resultado. Estoy haciendo un dea con 11 DMUs, dos inputs, un output un modelo radial con orientación input y los rendimientos a escala por defecto son constantes entonces ya me muestra aquí los inputs y los outputs cita es la medida de eficiencia de input vale, la primera DMU tiene un valor de 1, es eficiente la segunda menor a 1, es ineficiente, tercera ineficiente, cuarta eficiente, así y a continuación nos muestra los slacks de la segunda etapa tanto para los inputs para cada uno de los inputs, como para el output. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos cambiar y hacer la misma modelo DEA, pero en vez de con rendimientos constantes, con rendimientos variables? Lo que hacemos ahora es llamar a la función DEA xy, orientación input, y le añado el parámetro rts, returns to scale, y le digo que sea variable returns to scale. Pues estimo el modelo, y lo ejecuto y lo muestro en pantalla llamando a la función de adis Y me muestra aquí estima el modelo, ahora con rendimientos variables a escala. Y me calcula sus eficiencias, con varios rendimientos variables a escala y los slacks del modelo. vale También hay otra función que nos permite calcular la eficiencia de escala, ¿vale? le hemos llamado de a SCALE, le indico impulsión, opus y de orientación, y esta estimación me muestra cuál es la eficiencia con rendimientos por rendimiento a esa escala, cuál es la eficiencia con rendimientos variados a esa escala y cuál es la eficiencia de escala. En este caso. No, internamente la función los hace. Internamente calcula CRS, VRS y los muestra. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer la orientación output? Muy sencillo, llamamos función a, el modelo A normal con CRS, input-output y orientación OO, output orientes. Lo muestro aquí y aquí me muestra el modelo A ahora con orientación output me muestra el valor de la eficiencia phi en este caso orientación output, valor de 1 eficiente, valor mayor a 1 ineficiente igual podemos incluir rendimientos variables a escala de orientación output añadiendo el parámetro rts a vrs lo incluimos aquí y nos calcula el modelo con rendimientos variables a escala igualmente también existe la función de eficiencia de escala para crs, vrs y la eficiencia de escala ahora, si queremos calcular el modelo con la función de distancia direccional vale utilizamos la función de a, en orientación tenemos que escribir ddf, Directional Distance Function y en los parámetros gx y gy tenemos que indicarle cuál es la orientación, la, la, la función de distancia que queremos utilizar en este caso para las x utilizamos las propias x y para las y sus propias y entonces mostramos esto y nos calcula el modelo de la función de distancia direccional y nos muestra las eficiencias beta, en este caso una eficiencia de cero significa que la empresa es eficiente mayor a cero que la empresa es ineficiente igual lo podemos hacer con los rendimientos a, esca a escala, poner con rendimientos a variables a escala vale, con la opción RTS puesta en VRS y nos lo muestra, ¿verdad? función de distancia direccional con rendimientos variables igualmente la Eficiencia de escala con la función de AScale, ¿vale? con la orientación de Df, y con las funciones de distancia de x y de y y nos muestra la eficiencia CRS, VRS y la eficiencia de escala vale, A continuación, ¿vale? también tenemos una función para calcular los, los modelos de aditivos ponderados ¿vale? es el modelo aditivo en el que podemos asignar ponderaciones tanto a los inputs como a los outputs entonces por defecto, si no indicamos ninguna ponderación, nos calcula el modelo de la misure of inefficiency proportions, pero indicando otras ponderaciones podemos calcular otros modelos entonces nos vamos a, volvemos a MATLAB ¿vale? entonces aquí vamos a calcular el modelo DEA aditivo con rendimientos variables a escala, por ejemplo ¿vale? al ser este el modelo aditivo, el modelo aditivo no tiene una medida radial de eficiencia, sino que son todos slacks y la eficiencia la calculamos como la suma de los slacks aquí tendríamos los slacks y la eficiencia calculadas con el modelo de measures inefficiency Proportions que a cada input y a cada output, el peso que le asigna es la inversa por ejemplo, podemos calcular otro modelo como es el Range of justice measures, ¿vale? que lo que hace este modelo es que calcula una especie de, para los pesos de los inputs, es la inversa de los inputs ajustado por, por el, es la inversa del rango de los inputs, ajustado por el número de inputs y el número de outputs igual, igual para los outputs, manualmente lo podemos calcular vale calcularíamos aquí cuáles son los pesos los guardamos en ROX y y a continuación llamamos al modelo estudiamos el modelo aditivo con estos pesos ROX y Rho Y lo mostramos vale aquí nos mostraría el modelo aditivo y nos calculará las eficiencias dados estos pesos de inputs y outputs luego también podemos calcular modelos de supereficiencia los modelos de supereficiencia calculan la eficiencia para las DMUs que para las empresas que ya son eficientes lo que hace es compararse a sí misma con cómo sería la frontera si ya no estuviera en ella por tanto, sobre eso se llama supereficiente calculamos el modelo supereficiencia con orientación input vale, entonces claro, para las que no son, no son ineficientes, la, eh, la ineficiencia no cambia pero para las que son eficiencias, eficientes, el modelo input normal nos devuelve eficiencia a uno pero este, al ser un modelo supereficiente, ella misma no está en la frontera nos devuelve un, mayor, un valor mayor a 1 que es la medida de supereficiencia de la DMU esto mismo lo podemos hacer con orientación output, con la función de distancia direccional y también con el modelo aditivo ¿Vale? por ejemplo con el modelo aditivo calcula la supereficiencia aditiva en este caso solo nos muestra la supereficiencia para las DMUs que eran eficientes nos calcula la medida de eficiencia, supereficiencia en el modelo aditivo Igualmente también podemos hacer con pesos y con modelos ponderados aditivos. ¿Eso lo hace siempre para retornos de escala constante? ¿Cómo? ¿Lo hace siempre para retornos de escala constante? Eh, Por defecto sí, pero se puede, eh, se puede modificar. Igualmente lo podemos añadir el parámetro RTS con VRS y nos lo sacaría para el modelo. ¿Y qué resultado te sale cuando hay infactibilidades? Infractividades. infractividades. Eh, bueno, en este caso no se han salido, pero si vuelvo al modelo, por ejemplo, al modelo orientado bueno, el aditivo, ¿no? El aditivo, el aditivo, el aditivo. en este caso lo podría probar que no sé si este... vale, en este caso sí que nos... Eh, con estos datos sí que nos salen valores de hecho nos salen, claro, en VRC nos salen que hay más super eficientes con estos datos. ¿Pero no hay, no hay ninguna infantil? Aquí no nos sale ninguna. Curioso. La casualidad. Sí, puede ser estos datos o los pesos que hayamos puesto que en este caso no, no sale ninguno. Luego, otras cosas que podemos calcular aquí: ¿vale? podemos calcular eh, cambios en la productividad mediante los índices de Malkins. Vale, la idea es eh, observar, si tenemos una DMU observada en diferentes periodos de tiempo, podemos calcular cuál ha sido eh, su cambio productivo y esto lo podemos descomponer en el cambio debido a la eficiencia técnica, cómo ha mejorado la empresa en sí misma, o al cambio tecnológico global que se ha dado en todas las empresas, en todas las DMU. Entonces, para eso tenemos la función de AMAL. Entonces, lo primero de todo que tenemos que hacer primero en este caso voy a definir el, el, mis datos A manualmente ¿vale? defino el modelo X, vale vamos a utilizar una empresa con 5 eh, DMUs con un input y un output y las vamos a observar en tres periodos de tiempo entonces defino el vector X para el primer periodo de tiempo, para el segundo periodo de tiempo introduzco los valores en la, ter en la tercera dimensión de la matriz X Segunda posición introduzco los, los valores del segundo periodo y en la tercera los del tercer periodo. ¿vale? Si muestro aquí mi matriz X, es una matriz en la que de dos dimensiones, cinco, cinco filas, una columna, porque solo hay un input. Y en la tercera dimensión pues, los valores para el primer año, para el segundo y para el tercero. Hago lo mismo con los outputs. y ahora ya puedo calcular los índices de Malkin's pues puedo calcular el índice de Malkin's para los valores X y e Y y ¿qué nos muestra aquí? nos muestra el índice de Malkin's del, entre el año 1 y el año 2 el índice de Malkin's entre el año 2 y el año 3 y a continuación su descomposición entre mt que es el cambio en la eficiencia técnica entre el año 1 y el año 2 y entre el año 2 y el año 3 y el cambio tecnológico entre el año 1 y el año 2 Entonces nos muestra el índice de Malkins y su descomposición como tenemos varios años en este caso se calcula de 1 a 2, cambio de 1 a 2 y cambio de 2 a 3 pero podríamos calcular el cambio de 1 a 2 y el cambio de 1 a 3 directamente ¿Vale? lo podemos hacer añadiendo la opción Fixed-Base T1. Esto significa que como año base se utiliza siempre el primer año. Entonces lo calculamos y en este caso nos está calculando M1, cambio, sería el cambio del año 1 al año 2, al año 2. Y M2 sería el cambio del año 1 al último año, al tercer año, ¿vale? Igual su descomposición en cambio eficiencia técnica y en cambio tecnológico. Vale, a continuación podemos calcular eh, modelos alocativos de eficiencia económica entonces, si suponemos que la empresa tiene eh, un comportamiento de utilización económico ya sea de minimización de costes, maximización de ingresos o maximización de beneficios y tenemos los datos de precios de los inputs y de los outputs podemos calcular medidas de eficiencia económica y descomponerlas en eficiencia técnica e eficiencia alocativa esta función de eficiencia locativa se computa con el tenemos una función para la eficiencia locativa tanto de costes, ingresos y beneficios y otra función para calcular eh, la eficiencia de beneficios para el modelo aditivo entonces, empezando con el modelo de eficiencia locativa normal vamos a llamarla. entonces voy a utilizar datos de mis empresas vale, va a ser Tres empresas con dos inputs y un output y como precios, vale los precios de los inputs van a ser cuatro, un precio de 4 para el primer input y un precio de 2 para el segundo input y el precio del output va a ser igual a 6 entonces primero me voy a ir al modelo de costes, ¿vale? el modelo de costes solo tenemos en cuenta el precio de los inputs, defino dialog, calcula el modelo de alocativo con inputs x, output x y como precio de los inputs la matriz W calculo esto, vale, me muestra aquí los datos de inputs y precios que he utilizado y el programa me calcula lo que sería la eficiencia en costes y me da les compone en lo que es la parte de eficiencia técnica y lo que es la parte de eficiencia alocativa igual, ahora si nos vamos al modelo de ingresos de Revenue Efficiency le indico inputs y outputs y cuáles son los precios de los outputs y en este caso me calcula lo que sería la eficiencia Revenue, referencia eficiencia Ingresos y me descompone en técnica y alocativa y para la eficiencia Profit ¿Vale? le tenemos que indicar cuáles son los precios de los inputs y los precios de los outputs ¿Vale? la eficiencia de profit se calcula a partir del de modelo de función de distancia direccional igualmente nos, nos muestra la eficiencia de beneficio y nos la descompone en técnica y alocativa ¿esto lo habéis hecho también para los modelos radiales? Eh, ¿la, no, la beneficio está solo hecha para el modelo de distancia direccional Vale, eh, la de coste e ingreso sí que utiliza el modelo radial, input y output respectivamente pero la de profit, la de beneficio, está solo para el modelo de distancia direccional igualmente para el aditivo solo está eh, la profit la la de beneficio, que igualmente nos la descompone en beneficio, técnica y alogativa vale, a continuación lo que hemos hecho es introducir modelos de DEA con bienes no deseables estos son modelos en los que tenemos unos inputs y unos outputs pero también puede ser que nuestras empresas o nuestras TMUs produzcan bienes no deseables como pueden ser contaminantes o efectos negativos para el medio ambiente Entonces, si no tenemos en cuenta que se producen estos outputs no deseables a la, a la hora de evaluar la eficiencia puede que nuestras medidas de eficiencia estén sesgadas por eso tenemos que utilizar modelos que tengan en cuenta la existencia de estos outputs no deseables para ello utilizamos la, los modelos de función de distancia direccional ya que nuestro objetivo es maximizar los bienes deseables, los buenos y minimizar los bienes no deseables, los malos entonces tenemos la función de DEA con bienes no deseables y a su vez los índices de marquis luenberger para calcular cambios productivos teniendo en cuenta que hay bienes no deseables entonces nos vamos a MATLAB pues voy a definir aquí primero ¿vale? mis inputs, en este caso van a ser todos unos mis outputs cada empresa produce un output diferente y a continuación defino mis outputs no deseables ¿vale? que son los outputs que no nos gustan porque son contaminantes, polución o lo que sea Entonces ahora Calculo el modelo DEA con no deseables, le indico cuáles son mis inputs, cuáles son mis outputs y cuáles son mis outputs no deseables. Entonces me está calculando el modelo direccional con bienes no deseables y me calcula aquí mi medida beta de eficiencia direccional y cuáles serían los slashes existentes tanto en inputs como en outputs como en outputs no deseables. ¿Cómo calculo la eficiencia, el cambio productivo, el índice de Marquis Rubenberger? Lo primero de todo es definir mis datos para el segundo periodo de tiempo. ¿Vale? Ahora los pongo todos en una matriz de tres dimensiones. La primer, la, en la tercera dimensión, primer, primero tengo los de primer año y después los del segundo año. ¿Vale? Tengo aquí mis inputs del de primer año del segundo año. Mis outputs del primer año y del segundo año y mis outputs no deseables del primer año y del segundo año. Al calcular la, la, el índice de Malkis-Lubenberger llamo la función tA malmnuen y me calcula igual el índice de Malkis-Lubenberger entre estos dos periodos, igualmente me lo descompone en cambio en eficiencia técnica y en el cambio tecnológico. Vale, a continuación. Sí. ¿tú ¿Utilizas para algo los slacks que habías calculado antes o te, o te quedas solo con la, la dirección de esta transición eh, Para el índice de malkin BB solo utilizo la, sí. la eficiencia, así los slacks no, no los utilizamos. Vale, a continuación hemos introducido eh, para hacer análisis estadístico eh, unos modelos de busta pendea. ¿Vale? La idea es que pues muchos autores dicen que las estimaciones de DEA est eh, están sesgadas debido a la incertidumbre de la, de la muestra. Entonces, si y Wilson introducen eh, técnicas busca para modelos DEA. Entonces, nosotros eh, introducimos tres funciones para busca. La primera es para calcular el modelo DEA con busca de simari Wilson. La segunda es un modelo, es un test para rendimientos a escala, que compara rendimientos constantes y variables y nos calcula una hipótesis. Y el tercero sería, eh, siguiendo el artículo de Simari Wilson del 99, el índice de Malkins con Busta. Vale, todo ello lo estamos haciendo utilizando los algoritmos de Bogueto Fioto. Eh, estas funciones de Busta andan bastante. Eh, os voy a mostrar solo a modo de ejemplo la primera, el Busta del día normal lo que tendríamos que indicarle sería eh, cuáles son mis inputs, mis outputs, la orientación, el número de repeticiones del bus que vamos a utilizar y el, el, el nivel de significatividad para integrar confianza Le indicamos esto y entonces ya eh, la Turbo nos, calcula, nos va a calcular eh, lo que es la medida de eficiencia que nos da el día normal la, que, la medida de eficiencia bus y los intervalos de confianza estas funciones tardan mucho ¿Vale? Según el número de repeticiones, 200 son pocas. Lo que se suele recomendar es utilizar 2000 repeticiones. vale Tarda mucho. De todas formas, la Toolbox la hemos programado para que, si está instalado el Parallel Computing Toolbox de MATLAB, se utilice y por tanto vaya más rápido. ¿Vale? Por tanto, aquí nos lo ha hecho. Nos muestra el Bootstrap con 200 replicaciones a una significatividad del 5%. Nos muestra la medida de eficiencia normal y la bootstrapeada, y los intervalos de confianza del bootstrap vale, entonces, entonces estas son principalmente todos los... ¿La eficiencia normal es que te sale ahí? esta es la del modelo input orientez, sí. la que daré el input-oriented ¿normal que se quede fuera del intervalo de confianza? si, sí, en este caso el bootstrap de DEA Precisamente los intervalos de confianza, el superior nunca llega a alcanzar a la medida de eficiencia que se suele obtener. ¿Vale? No es como el, el boostable estadístico que tenemos un intervalo de confianza en el que nuestro valor estimado suele estar en el medio. En el caso de DEA, la eficiencia, como está cuota en 1, suele estar por el extremo superior del intervalo. Entonces, estos son principalmente de todos los modelos que hemos incluido en las toolbox. ¿Vale? Eh, también tenemos algunas opciones avanzadas que es que podemos, a la hora de mostrar los resultados en pantalla, podemos indicar los nombres de las DMUs cambiar el set de referencia o cambiar cómo mostramos el Output ¿Vale? a modo de algunos ejemplos ¿vale? si tenemos aquí voy a mostrarlo para el no deseable nuestros datos input y output y output no deseables, e indicamos nombres de las DMU, en este caso las voy a llamar ABCDE. Entonces a la hora de estimar el modelo le puedo indicar cuáles son los nombres entonces cuando muestre el resultado en vez de ponerme aquí 1, 2, 3, 4, 5, no muestra el modelo nos muestra el nombre que hemos especificado, vale, aquí he puesto ABCD pero puede ser los nombres de las de que estamos utilizando o países si trabajamos con países, lo que sea vale, otra opción es cuando estimamos el modelo Vale, en la estructura que nos devuelve, en este caso la llaman deserable, vemos aquí la propiedad Names, aquí podemos poner deserable.names, nos muestra los nombres, también podríamos cambiarla ponemos Undeserable.names, igual, imponemos el cel array de mala con los nombres que queremos, nos lo cambia y luego cuando hacemos el de Adips ya nos pondrá los nombres que hemos elegido otra opción es cambiar el set de referencia vale, imaginemos que queremos evaluar eh, una DMU con respecto a otras, sin que la que esté yo evaluando esté en la frontera, esté en el set de referencia esto por ejemplo es lo que se hace internamente cuando calculamos supereficiencias o índices de Malkin, que lo evaluamos una TMU con respecto a otras en otros periodos manualmente ¿cómo vamos a hacer? definimos aquí ¿vale? utilizando los datos de Fierce, lobel Smith escribir aquí mi set contra el que quiere evaluar mi set de referencia y mi empresa que quiere evaluar, en este caso una ¿vale? quiero evaluar solo una DMU cuyos inputs son 5 y 13 entonces por ejemplo este modelo ¿vale? llamaría la función DEA con los inputs, los inputs, la orientación y incluiría los parámetros XEVAL incluiría las DMUs que quiere evaluar los valores de input de la DMU que quiere evaluar y llevan los valores de output de la DMU que quiere evaluar ¿Vale? y por ejemplo podría mostrar la eficiencia io1.eff .ef, y me mostraría el valor de eficiencia en este caso es un modelo de super eficiencia para la primera DMU ¿Vale? esto es útil por si queremos cambiar los sets de, sets de referencia y los que estamos evaluando otra opción es customizar cómo queremos que se muestren los resultados en pantalla ¿vale? por defecto con el modelo de input vale si yo lo muestro por defecto según el modelo que estimemos nos muestra eh, los datos más comunes en este caso los inputs y outputs que utilizo la medida de eficiencia y los slacks pero qué pasa si quiero mostrar otras cosas por ejemplo quiero que me calcule que me muestre cuáles son las x eficientes los inputs cuáles serían los inputs y outputs eficientes pues Llamo a la función de ADIPS y a continuación indico lo que quiero mostrar Names, los nombres de las DMUs la medida de eficiencia y los inputs y outputs eficientes pues el modelo de A nos lo calcula y nos lo muestra ¿qué pasa por ejemplo si quiero mostrar los lambdas? ¿cuáles son las combinaciones que se están utilizando? pues me voy aquí de ADIPS y input orientes que me muestre los nombres y los lambdas. Y aquí no los muestra. Los lambdas, como hay 11 meus nos muestra los 11 lambdas del modelo DEA. Las combinaciones que se estarían haciendo. Y otra cosa que podemos hacer es eh, fácilmente exportar nuestros datos. ¿Vale? Estimo un modelo DEA y nuestro modelo lo puedo convertir. A un, al formato table de malda. ¿vale? Hemos creado una función que es de a to table, la ejecuto y ya me convierte los resultados en, una forma, en formato tabla de malda. Y esto los puede, se puede exportar fácilmente con la función propia de malda, la función break table. Quiero que me exporte esta tabla en formato CSV. Lo ejecuto y me la exporta. También lo puedes exportar a Excel o a cualquiera de los formatos que, que permite malda. Entonces, a modo de conclusión, este paquete ¿vale? eh, cubre una gran variedad de modelos DEA tanto de eficiencia como de productividad Entonces, con, eh, con, en un solo paquete nos permite calcular eh, muchísimos modelos DEA y dado que el código fuente eh, está disponible, cualquiera puede eh, descargárselo cualquiera mejora que, haya, que haga alguien la puede compartir, el código está en, en Github siempre puedes, estar, eh, puedes clonar repositorio estar suscrito y que siempre tener la última versión cualquier mejora que hagas tú poder incorporarla y también tiene muchas utilidades docentes ya que si explicas DEA en alguna clase pues puedes mostrar a los alumnos el código o simplemente te vas aquí por ejemplo edit DEA y ya mostraría aquí lo que es el código fuente del modelo DEA la ayuda cargar todos los parámetros que se pasan al modelo por ejemplo aquí se define la restricción de rendimiento, si es CRS no hay, si es VRS que sumen uno, y aquí todo el código, si es orientación input, cómo se definen las restricciones del modelo de optimización cómo se resuelve y todo, entonces cualquiera puede hacer al código cualquiera puede programar sus propios modelos de A's e incluirlos Vale, lo único que es gratis de utilizar, lo único que pedimos es que si, si alguien lo utilice, que por favor, pues nos damos agradecimiento que nos cite el documento de trabajo que le hemos preparado con su explicación. Esto es todo. Muchas gracias por tu atención y cualquier comentario, pregunta, sugerencia de mejora es bienvenida. Gracias, Javier. Está, ¿Está en la función que has explicado en el boot de A? Dices que tarda mucho. ¿Habéis necesitado puntuación paralela o una toolbox que manda? O sea, ¿Lo habéis tenido que organizar en varios clústeres? O...? Sí, eh, yo por ejemplo, bueno, en, en mi ordenador lo, lo tengo con dos clústeres y es verdad que se reduce bastante el tiempo. Lo puedes hacer sin ello, pero te va a tardar bastante. Claro. A lo mejor que tarde, muy, si son dos replicaciones, unos cuantos minutos. Ya si pones 2,000, a lo mejor te tarda una hora o más. Claro. Pero si utilizas el, el para el Computing Toolbox, se acelera bastante eso. Sobre todo cuanto más procesadores tengas, más se nota la diferencia. ¿Por qué se dan el intervalo si se intervalo, sí, sí, <coughs> que subestiman el verdadero score de eficiencia? En todos los ejemplos que os he Ejemplo, sí, cuando muestra el bootstrap no capturaba ningún intervalo a, al valor no es malo. Sí, si, efectivamente bueno, esto es así es que el bootstrap el, el, maldad, el bootstrap eh, de DEA eh, funciona diferente entonces, el intervalo nunca te da nunca te da el valor observado entonces, claro, es un poco la interpretación si te da que el intervalo superior a lo mejor es 0.99 o 0.998 por ejemplo en este caso por ejemplo esta última, no el de la 11 el intervalo superior es 0.997 aquí puedo suponer que esta realmente sí que está bien estimada y sí que es eficiente pero en otros casos, por ejemplo esta claro, aquí ya va más un poco a la interpretación esto es un poco a la crítica del boost en DEA son más chocantes los casos con los números bajos, no por ejemplo 0.31 está por debajo del 0, al quinto el quinto, quinto, sí ¿A quién más? pasa ahí, pasan todos sí. es más difícil de entender claro, más difícil. generalmente estos se suelen utilizar los intervalos de confianza para ver si la eficiencia es 1 que en este caso es el criterio este que digo este es 0,9973 podemos considerar que es 1 quizá en este otro 0,98 quizá no va un poco de interpretación también se utiliza el intervalo de confianza para ver si dos DMU's tienen la misma eficiencia si, por ejemplo, a ver, que encuentre aquí un caso vale, esta, la 3 y la 4, el, inter, el intervalo de confianza eh, la eficiencia, vale, comparten parte del intervalo, entonces a lo mejor estas no, estas dos DMU's no hay diferencia en su eficiencia vale, esto sería un poco así como se, se suele interpretar digo que eh, de la investigación en bootstrap de DEA hay poquito y lo que hay pues es un poco así a la interpretación bueno, entonces que lo que pasa es que la, la, la frontera teórica de producción eh, con respecto a la que genera el DEA, la, la DEA siempre está por debajo entonces el bootstrap intenta darte algo de la verdadera frontera de producción que está más arriba sí, efectivamente, eso es lo que está pasando efectivamente Bajo esa suposición ¿no? de que el está por debajo de la verdadera tecnología, digamos. Sí. Que sea un poco por eso. sí, va por ahí la cosa de André. Yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un output no deseable y un input? Es que no. Me no... <risa> <risa> Bueno, la idea. sí. Usando una dirección con un peso negativo? ¿O intentando que.? Sí, se utiliza con el, con el objetivo de minimizar los outputs no deseables. Y eh, cambia el modelo si sí, resuelve el fumo. Pues, ¿sí, no? sí, ¿Que si con ¿sí, si consideras el no deseable como un input, sí que cambia, cambia el modelo. Ya. Como que el output no deseable es consecuencia de la cantidad de output que estamos produciendo. Bien. Esa es la idea. Sí. Pero si implica un coste de reciclaje, también se podría considerar como un input. Necesitas poner algo para reciclar... No sé. Bueno, la pregunta es si es es algo, es algo, sí, cambia. Bueno, al es algo que se produce aunque tú no quieras. Mm. No, Eso es el problema. Pues no tienes, tienes mucha capacidad para producirlo, ¿no? Sí, sí exacto. exacto. <risa> sí que hay gente que en la literatura lo ha usado como input, directamente. Sí. Pero de todas formas que tiene que ver con unos axiomas que lo que te dicen es que eh, si tú tienes, por ejemplo, un litro de, de gasolina para un coche, pues tú podrás recorrer los kilómetros que sean, que eso es un bueno, digamos, pero vas a contaminar también, por ejemplo, con CO2. Y eso está limitado. Tú con un litro de gasolina no puedes eh, producir infinito CO2. Eh, mientras que si lo tratas como un input, por como dibujamos las fronteras y demás, por los supuestos, sí que podrías irte hasta el infinito. Vale. Entonces, es un poco asimático en general. Vale. Sí. Y la última pregunta. Sí. Eh, es que supongo que sea un... ¿Algún dibujito lo habéis planteado? Ah, pues. Sí, lo hemos planteado. No tenemos que dibujar ninguna frontera todavía, pero tenemos la idea de a lo mejor algún futuro poder incluir que dibuje la frontera, ya sea de input, de output. Dos, dos. Y... Estaría bien, sí. ¿Había algo hecho en MATLAB antes con DEA? En... primera? Eh, pues en, en el repositorio de Matlab Central había una función que te incluye el modelo input-output con CRS y VRS. Ah, eso no el de Banker Tuning Fair y el normal, pero es muy poquito. En, en otros lenguajes hay más. Por ejemplo, en R está el paquete Benchmarking que te incluye los modelos de A, el paquete non-parref. Pero tampoco he encontrado a ninguno que incluya bienes no deseables, por ejemplo, ni en Markislu lubenberger ni, ni en R, ni en MATLAB, ni en otros sitios. Lo que sí que es verdad es que habéis programado medidas que no son las habituales, o algunas aproximaciones que no son las tradicionales, porque eh, las la pasamos así muy por encima, pero en la, en la parte del profit efficiency habéis sí. programado la descomposición basada en el Wikitative Model. Sí. Porque eso no lo tiene nadie. Este <risa> <Sí. risa> es el único paquete sí. que lo tiene. Sí. Está donde yo sé. O por ejemplo, en el tema de los no deseables y tal, eh, en vez de programar el máquina en vez de el tradicional, tenéis programado otra modificación. Otra modificación. Sí. Tal. O sea, que tenéis ahí algunas novedades, digamos, con el paquete que es habitual. Sí, se le idea, aportar lo básico y también, pues, también algunas novedades de lo, lo que se está haciendo ahora. ¿Y qué parte te ha costado más? en cuanto a implementar todo esto en MATLAB? una parte de gusta más que otra, a encontrar una dificultad especial? Hombre, a nivel de programación la, part, bueno, la parte del gusto ha sido complicado para buscar el paralelo y sacar la, la pseudo muestra aleatoria y todo eso al final lo, lo resolvimos y luego un poco, la verdad es que es, realmente es, bastante, es bastante sencillo bueno, que lleva tiempo, pero al final es, es optimización lineal entonces, luego también la, la elección del algoritmo, vale, porque al principio tenemos la duda entre si utilizar el, el por defecto de MATLAB, interior point, o utilizar el dual simplex uh -huh. al final nos decantamos por el dual simplex, ya que funciona mejor en este tipo de modelos que uh -huh. son principalmente las, digamos, los mayores retos que hemos tenido uh -huh. vale. oye, ¿qué, ¿qué mensaje te da cuando encuentras infactibilidades? En Sí, cuando encuentras infactibilidades, eh, no queda aquí ningún ejemplo al mismo, pero lo que en eh, la medida de eficiencia te suele mostrar, eh, si no encuentra resultado, te pone aquí un non, not nota number. De todas formas, cuando estima el modelo DEA, siempre que una infactibilidad te muestra un warning. En la, la eh, primera etapa, el, el utilizado ha devuelto un exit flag eh, que no se corresponde con, en cuanto a la solución. O sea que se hacía el número máximo de iteraciones o las la soluciones no factible esto lo avisa ¿vale? si me queda alguna efectividad aquí mostrará un warning ya sea la primera etapa o la segunda de que ha habido un problema y la medida de eficiencia mostrará un NAN y avisará entonces nos hemos cubierto así entonces más también eh, si nos vamos aquí al modelo voy a mostrar el de input Si muestro la estructura de input, aquí está el exit flag, ¿vale? también guarda los exit flag, Entonces puedo mostrar aquí con el de ADISP, de ADISP, y o los nombres y el exit flag. Aquí muestra cuál ha sido el exit flag de la primera etapa y la segunda. Uno significa que la utilización es correcta. Si hubiese alguna infeasibility, nos debería un exit flag de menos dos o alguno otro diferente, según cuál ha sido el problema. Hace eso para los super eficiency. sí. todas las variables. Quiero verlos el cifrado. Super difícil, Con variable. Con variable, sí. Vale, aquí no sí. se Bueno, hay uno justo así. Hay uno aquí. Y ese, ese uno en, el, en, el, en la, tabla, la tabla general de resultados, ¿cómo te aparece? ¿La eficiencia? Sí. Como uno. ¿Parece que es eficiente? Le, le asigna la eficiencia sí. que tenía inicialmente. Sí, no, es una posibilidad. sí, inicialmente tenía. A ver. Sí, ese es eficiente. Por suerte sale más. Tener uno. Vale, inicialmente su eficiencia era. Es la 9. Sí, uno. Bueno, eso. Que en este caso sí. Muy bien. Pues sin más preguntas, Javier, muchísimas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias.